Me pregunten por qué a estas épocas me pongo a ver esto, pero alguien me podría pasar por alguna plataforma el video completo. Espera un momento. ¿Acaso está lloviendo allá afuera? Preparen esos cerebros para ser mordidos. Creo que estamos muertos, ¿verdad? ¿De qué palomas estás hablando? Por supuesto que no. Venga, hay que ir con Dave para que nos dé la máquina automática para plantar y combatir de nuevo contra esos zombies. Muy bien, entonces vayamos rápido. Oye Dave, parece que sabes lo de la lluvia, pero venimos para pedirte la mar. Claro, es de suponerse que cuando llueve, el clima está a tan altura de que venga la maldita niebla. Parece que el entretenimiento ha acabado y será hora de combatir muchachos. Preparen los costales de semillas para lo que se viene. Pero Dave, tú eres el que consigue esos costales de semillas y las guarda. Tú deberías saber en dónde los pusiste. Um... Así sí, ya recordé, los puse arriba en el ático. Ok, iré por esos costales de semillas, allá vamos. Desde cuando iluminó Lumino es Jason 2, que diga, tan veloz. Bueno, la verdad eso no es tan importante, sin ofender. Che, pero la verdad es que me molesta algo del Lumino, si Lumino se fue veloz directo a por los costales de semillas, ¿no creen que hará alguna estupidez como romper y caer de la ventana? Ja, ja ja no creo que pase. Espera, ¿qué es lo que acabas de decir? Ay, una chute, por favor. Ayúdeme, me voy a morir. <tose> ¿A ah, ¿qué fue lo que acaba de pasar? Tranquilicense todos, por favor. Wow, pero miren lo que está cayendo de allá arriba. What? ¿Eso acaso no es una semilla de if? De hecho, sí, claro que lo es. Pero, ¿qué es lo que acaba de hacer el lumino? Creo que al fin y al cabo todo esto tiene sentido. Solo déjenme tratar de contarles todo y darles un poco de mi teoría respecto a lo que acaba de pasar. Wow. Y como les decía, como el Lumino salió volando, debió ser que se fue con todo y los costales de semillas mientras volaba. Aunque lo que no sé es, cómo es que él mismo no lo recuerda, si él fue el que causó eso. A ver, detente un momento por favor. O sea que el Lumino mientras corría hacia los costales desde el ático, después de tener los costales se fue corriendo con energía, hasta que no se dio cuenta que fue por la ventana, y cayó hacia el patio? Pues, yo supongo que sí. Ok, pero eso no explica cómo fue que causó sobre la caída de semillas que vienen desde el cielo, y la razón de esa explosión desde arriba. Corrección, no fue una explosión, fue un simple trueno fuerte. Y la verdad es que después de habernos recordado lo sucedido allá arriba, mientras volaba, creo que un trueno me había chocado, y me hizo caer adolorido hacia abajo. Pero ojo, no fue solo a mí, porque mientras yo estaba cayendo, vi como el trueno también había chocado contra las semillas, haciendo que éstas salgan volando desde adentro, mientras que andaban cayendo uno por uno, y más. Sí, pero no se supone que la gravedad debería ser pequeña, digo, las semillas están cayendo muy lento como si la gravedad estuviera muy alta, y esto ya me deja con escalofríos a <risa> la también quería decirles esto, deberían recordarse Lumino y Dave que cuando los zombies nos atacaron en la noche, nuestro mundo se volvió flash por unos segundos por alguna extraña razón. Jajaja, ja, ja, aún lo recuerdo como si fuera ayer, venga, quiero que pase algo así para ahora si llegar más rápido a la casa por favor. Tenemos caras de desarrolladores de este mundo. Les hemos pedido que lo hagan, por favor entiendan el sarcasmo. Ya me lo sabía desde que lo dijiste, pero te estaba siguiendo la corriente y esperaba más de tus mensajes. Ja ja, ja, ja ja, por fin algo de chisme que no escuchaba desde hace mucho tiempo. Venga por favor, quiero irme a recostarme y descansar, de una estaba tranquila en el otro jardín y me despierto aquí plantada. Seguro tus dueños ya no te quieren y te dejaron aquí plantada, literalmente, nomás para que sufras todavía con el fuerte frío, y con la lluvia que hace acá Jajajaja. Ja, ja, ja. Sufrir. ¿Ustedes creen que con esto yo sufro? Ah claro, son zombies sin cabeza, por eso no entienden. La lluvia más bien me está ayudando demasiado, y con lo de sufrir, yo sufriría con lo del doctor marihuana ese del que traje en ese día. Ey, ey, ey, cuidadito, mi amigo, y la planta, no le pongas apodos, y mucho menos insulten a nuestro jefe, porque sufrirían mucho más peor las consecuencias. Las mismas consecuencias le daríamos reversa, y listo, son dos marihuana derrotados 100%. Y no se dice mucho más peor, zombie. Deberían enseñarte clases de ortografía y lenguaje en vez de venir aquí con sus huevadas. Ya era hora de que tengan una planta para comer enfrente mío. ¡Guau! ¿Pero qué es esto? Sabe a una bola de gato lleno de espuma y frutas podridas. ¿A quién coño se va por favor intenten matar a los zombies lo rápido que puedan, porque me presiona mucho que un zombie se acerque, y luego termine como el ajo. Pero si apenas me han mordido una vez y no estoy muerto. De las 20 mordidas que te harán sabio. Mejor especificate bien antes de hablar, a pesar de que no tiene su boca, ya ya, ya, ya, ya, ¿No tienen otra cosa más que hacer aparte de estar peleando como unas niñitas de 7 años? ¿Que no lo de aparte es estar atacando a los baboso? Ah, ah, ah, Ya era hora de que trajeran al zombie con cubeta. Jajajajaja. ¿O oh, acaso te vas a poner a llorar por el miedo que tienes? Pareces como la planta miedosa esa que se esconde bajo tierra cuando nos ve. Solo que ahora eres el hermano menor. Jajajajaja. Yo ja, ja, ja, ja. No, no le veo la gracia a eso. Mejor vete a reír con el zombi drogado de la cajita. Los dos se ven muy guapos juntos. Guau, mi farilde. Creo que al final después de todo nunca se fijó ni XD. Ya era de que por fin seas de algo útil Que casi nunca te veo hacer nada nomás porque los zombies están en un lugar distinto Donde no deberían estar para que los dispares Agradece que tú por lo menos eres la debilidad de los zombies con Y puedes disparar hacia adelante Y que no se te complique la maldita vida Pero miren a quién tenemos aquí llegó la planta más chetada del juego Que por alguna extraña e irónica razón No pudo pasar los 16 avos de final en el torneo TVZ De la comunidad de nuestro canal Solo por perder contra plantorcha Hola primo Coltapulta, ¿Cómo estás? Todo bien, primo, entreteniéndome con lanzarles mis lechugas a estos muertos. ¿Y tú cómo te la andas pasando repetidora? ¿Y yo qué voy a saber si estoy mirando directo hacia atrás? Muchas gracias igualmente. Coño, por favor, plantas, dejen de distraerse, que el zombie cubililetero está a punto de comerse a planterna. Que decían, ahora quiero oír cómo cantan y me perrean al mismo tiempo. Ahora tengo que esperar a que me caiga otra planterna para ver la parte de abajo. Ahora sí, vamos a por la segunda horda, que los zombies se ponen las pilas. Ya quiero que esto acabe, la niebla me está empezando a molestar. Y creo que también a zeta. Nah, no te preocupes por mí, solo concentrémonos en terminar esto rápido si queremos descansar. En realidad me estoy preocupando por mí, y no por nada xd. Pueden por favor hacer algo rápido que este zombie se me está acercando y me va a matar. Dios eso estuvo cerca. Por favor soportenme, es como que viene el zombie monería ese, en serio me caga un montón. lo único cagón de todo esto, es la niebla, quiero que se quite porque no para de hacer un frío de la madre. Y yo porque estoy cubierto por nubes aquí, no estoy en la hora del baño, o oh, sí Por supuesto que no mi amigue la paporta solo estás en la niebla que tal vez te podría congelar del todo. Está bien. Espérate porque hay un zombie deportista y viene hacia mí. ayuda Llegó el momento de hacer una explosión en todo el jardín ¡Guau! ¿Pero qué clase de sabor es esta? La gastronomía de este país no es tan buena como pensaba ¡Guau! Dale en serio, déjense de joder, ya van mandando más monos del cielo Y todavía no maté al mono con la explosión de la mega petaceta, me cago en todo Ahí tienes un tremolador, ponla rápido que no aguanto ya esto Joder, wey, ya no aguantaba más la niebla, es un estorbo. Pues vaya que si sí lo es. Aunque prefiero que venga la niebla que vengan los zombies. Pues nosotros estamos del lado de la niebla, con ella ahora sí ya nos ayuda demasiado para que se pongan nerviosos y nos pongamos más las pilas. A ver, a ver, ya es hora de servirme un buen plato de cebollas. Allá que voy, San Pedro. Wow. No se puede ser más idiota, le acabo de advertir en una nota que es un ajo, y que esa cosa es más asquerosa que las chuletas de Argentina. Y desde cuando los zombies saben de gastronomía y geografía en general, digo, malditos zombis hijos de su piña madre no insulten a mi Argentina. ¿Y que si no queremos maldito erizo? Pues ahorita mismo se las tendrá que ver con nosotros. Sí, sí, de ahí te queremos ver cómo te atreves a caminar de estar ahí atorada en la tierra. <risa> de ahí te queremos ver cómo sales vivo muerto de esa fila de plantas preparadas para cortarte el ojete. Vamos zombies, demos un esfuerzo y intentemos por lo menos quitarles las plantas y poner nerviosos a estos cerdos antes de acabar. Maldito animal, te avisé antes de esta masacre que trayéramos al zombibuso y al zombi delfín, y tú solo le diste la espalda. Por lo menos me mandé a yo mismo solo a enfrentarme a estas plantas, porque yo no le temo nada. Prepárense para ser aniquiladas malditas plantas, y tú también papoca que esta vez verás y apreciarás quien manda no, a ti. ¿Y es esto? que acaso estos no entienden que existe el karma? Déjalos, solo son zombies sin cabeza, mejor dicho literalmente, y pues eso, no tienen cerebros por no me acuerdo cuántas veces, repiten esto todas las veces que quieran. ¡Guau! Wow, otra vez tu maldito zombie mono. Cállate y prepárate para la cena que te espera. ¡Guau! Wow. Es una pena que esos zombies no paren de llegar de él. Ben, Dave, ¿alguno de ustedes sabe de dónde vienen esos zombies que vienen de arriba? Oye, hoy. ¿y tú por qué no me preguntas a mí? este que tienes cara de ser un completo lentejo. ¿Por qué no le tiene un poco de respetos a sus mayores? Ahora sí que esta vez no te me escapas maldito zombi monero, tú te llevaste a nuestras plantas, y ahora tú te llevas unos buenos golpecitos. Bueno, creo que ya sería esto por esta noche, sí que tardó demasiado la verdad para terminar estas cuatro horas, pero bueno, GG. -g. Bueno, ahora sí en la casa me podrían explicar de dónde vienen esos zombies de arriba. Tranquilo Char, en la casa te explicaré. Dave, ahora como le decimos a Char que no sabemos de dónde vienen exactamente. Perdón. En no nada, solo vayamos ingresando a la casa para practicar un poco y de ahí veremos qué más hacer. Solo espero que este güey se disculpe también porque necesita un poco de respeto. A -a -a -a -a.